Hola amigos, bienvenidos a La Cocina de España Muchas gracias a todos por estar aquí Sigo los muchos ánimos a todos los enfermos del coronavirus Estamos luchando contra él Muchas gracias por luchar Hoy vamos a hacer Unos crepes Espectaculares Para que os suba el ánimo y batemos al virus así que los ingredientes son 125 gramos de harina 50 gramos de mantequilla 250 mililitros de leche 15 gramos de azúcar una pizquita de sal y dos huevos lo primero que tenemos que hacer es echar los huevos en un cuenco y ahora lo echamos en el vaso batidor echamos la leche y ahora lo que tenemos que hacer con la mantequilla es meterlo unos 30 segundos en el microondas para que se derrita ya hemos derretido la mantequilla y ahora lo echamos echamos el azúcar la pizquita de sal y la harina y ahora lo batimos todo y ahora lo batimos ya está bien batido y ahora lo que haremos es hacer un crepes lo primero que tenemos que hacer es echar una cucharada de mantequilla hay que extenderlo bien y dejar que se derrita Una vez que ya se ha derretido, echamos la masa de crédito. ahora miraremos a ver si está hecho por aquel lado le falta aún un poquito lo miramos otra vez y ya tiene una pinta espectacular hay que darle la vuelta ya ahí lo tenéis ya tenemos el crepe hecho por los dos lados y ya lo vamos a meter en el plato espectacular como veis es muy fácil hacer la masa de crepes así que ¡hacerlo! Bueno amigos, espero que os haya gustado la masa de Krebs. Sigo diciendo, vamos a ganar al virus. Os apoyo a todos los que estáis al frente. Los médicos, los enfermeros, los ATS, todos. Todos los que vais a trabajar, os quiero. Los vigilantes de seguridad que no falten. Así que ya sabéis hasta la semana que viene, bueno, me tenéis que dar me gusta, suscribiros, y hasta la semana que viene, adiós.